De vida! ¡Ah! ¡Qué sí. bonita la entrada! ¡Ey, está Qué muy seguro. lindo! Creo que acá nos podemos quedar una o dos noches, ¿eh? Para descansar un sí, poco. además hay muchas casas. Matamos un aldeano y se las robamos. No, vamos, vamos a ir a un hotel, <risa> no vamos a robarle a los aldeanos. No sé, capaz que alguno renta. Que no, que todo dinero, Lina, soy pobre. Bueno, pero acá en Minecraft... No, también somos pobres. Esto tengo hambre, ¿eh? Mira, a ver si hay un huerto o algo. Mira, acá tengo tengo esto, tengo una sopita. ¿Qué es eso? Sopa de... De conejo. Él lo ¿A que se come la sopa de conejo. Pero me. ¡No, sopa. no sé sopa! ¡Me voy! No, ¡No! ¡Mis plegarias se han oído no, en bancate! Pero yo te diría que no toquemos ah, nada, porque no refrescos. sabemos a quién pertenece. Voy a abrir los armarios. No, no, ¿cómo lo vas a abrir? ¡Hay aquí ¿Qué? un refresco! ¡Hay aquí un refresco! ¿En serio? A ver. Tiene buena pinta el refresco. Chín. Yo te diría que no te lo tomes. En serio, no, no toquemos nada. ¿Por porque qué? No quiero... Si no hay nadie comiéndose ¿Porque? el pastel ni nada. Yo no coste? quiero hacer enojar a los aldeanos que están por acá? Es un pueblo que no conocemos. ¿Te has visto a esta ver. espadota? Me los cargo yo. No, creo. no, a ver qué más hay. Acá hay un huerto. Vale, no me, no me voy a tomar el refresco. No te preocupes. Hola, ¿hay gente por acá? ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó, mundo Ela? ha cambiado! ¿Qué ¿Cómo que el mundo cambió? El mundo está distinto. El que? mundo se Ela? ha hecho Ela? grande. Ela? No, el mundo se ha hecho grande. No, el Ela. mundo no se ha hecho grande. ¡Te hiciste chiquitita! Sí. ¡Sos no, un vez, no! ¡Ela! ¡Para! ¿Te tomaste ese refresco? No. ¿No te puedo dejar un segundo sola? ¡Te tomaste sí, el refresco! ¡Sí, me tomé! ¡Tenía hambre! ¡No puede ser! ¿Y por qué te hiciste chiquitita? Hay que hablar con los aldeanos. Alguno debe saber. ¡Aldeanos! Señor, no, no, quiero ser bebé Señor, dígame cómo vuelvo Sanite a mi de vuestras la casas ¡Os mato. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago tú? No me ignores. No nos responde. No me ignores. Hola. Me está ignorando, Lina. Hola, gente nueva. Hola. Hay gente nueva en el pueblo. ¿Cómo estáis? Hola. ¿Qué bien. ¿Qué hola. ¿Qué hace usted con su hija? No, no es mi hija Es mi amiga, a ver, ¿cómo no soy la hija! ¿Cómo que no? Pero si le sacas tres cabezas no, ¿Este no, no, es tu no, pueblo? Ajá. ¿Este es tu pueblo? Bueno, sí parte de él. Pues un refresco de tu pueblo me ha hecho esto pero, ¿A ver? tenés idea de qué es lo que pasó? Ella se tomó un refresco y se quedó así chiquitito. chiquitita ver, a ver, ¿Habéis comido de, de, del banquete maldito? ¿Cómo que maldito? ¿Y por qué lo dejas ahí? Porque siempre está ahí, hemos intentado quemarlo, hemos intentado que otra gente se lo coma, que no hay vosotras, pero bueno. Lina, que me he intoxicado ¿Para? ¿Y hay alguna forma de volver atrás todo esto hay alguna mira no sé? si quieres te puedo contar una historia pues vale. a ver qué historia un amigo mío comió de ese banquete y se convirtió en gato pudo volver a la normalidad no cómo que no no porque bueno no, vos te convertiste en bebé se ve que es aleatorio es lo que tiene las maldiciones que a veces te maldicen de una forma a veces de otra mira pero creo que puedo arreglarlo cómo mira Beni seguidme voy voy a mi vení casa el no no mires por abajo no estés triste el no, pero, sí, no estés, solución. Ves, pero pero niñita no estés triste ¿estás ¿Que aquí no, tu es una mamá? Niña. no soy la niña soy la niña si te cojo te doy una paliza Pee, Pero ese lenguaje deje? Mí, que no a, a, a, que, a que te quedas así <risa> No, no, no, no, perdón contanos que No, no, no, dime la poción Pérate, La poción, que voy a... la maldición la bruja que me pueda quitar esto Voy a buscar entre mis papeles que, que, Quédate ahí Si quieres le puedes dar a tu hija algún refresco que no es mi hija, basta ah, no, no, y no le voy a dar eso. nada de, esta, de este pueblo este No, el... no, yo, yo, yo, yo, yo Aquí mamá. está, lo he encontrado La receta para, para poder librarte de la maldición Contiene todo esto, habrá que hacerlo en un caldero, ¿eh? Ok Un tinte naranja Sí Tres de azúcar y... Una taza de leche Ok Y una esmeralda mm -hmm. ¿Sabes que nunca encontré la esmeralda? La esmeralda es lo que hizo que tu amigo no pueda volver a ser humano Sí, nunca encontré una esmeralda y ahora es un gato, bien feliz como gato hace cosas de gato, va miullando por aquí va miullando por allá, hace Ay, cosas no, de hola, gato yo quiero que hacer un bebé, los bebés son estúpidos Para, vamos a buscar las cosas vení, vamos, ya cómoda. buena a ver, suerte, no, no vení con nosotras ¿por qué? no, por, tú te calle. vienes que por culpa de tu maldito pueblo estoy así ayudanos, ya puedes bueno, venir a ver, vos tenés, eh, tenés un balde algo yo tengo, porque creo que ahí, ahí hay vacas necesitamos un, una taza de leche Ay, las hierbas son más altas que yo ¿por qué estoy haciendo yo esto? Ya tenemos leche okay, Niñita Que no tengo... soy niñita Me llamo Ela Ela el oso Ok Ela osita <risa> el oso. Casi Casi No veas tengo el trabajo Que me cuesta subir esto eh Tengo la cosa ¿Es roja tinta rojo? sí tinta roja? Vale Ro... el... Ahora necesitamos amarillo. azul Azul y rojo naranja No, amarillo Eso, eso Es lo que, no, lo que había dicho yo Aquí <risa> hay amarillo Aquí hay amarillo Vente Ok, ya tenemos dos sí. de las cosas Entonces tenemos tinte naranja La taza de leche ¿Qué nos falta? Azúcar Eh, nos falta Azúcar Hay una caña Azúcar y una esmeralda El problema va a ser la esmeralda Acá hay una super cuevota Ay, no, Pero... esa cueva está mucho más grande ¡Ah! ¡No, Elo! ¡Está bien! ¡Se cayó la viña! ¡Sí! El agua Ok, Ay, acá suyo. vamos a tener que buscarlos para... ¿Alguien tiene antorchas? No Yo, yo tengo antorchas Ay, tengo Mejor, esta. porque las vamos toma, a necesitar Toma, toma, toma Ahí te doy ahí. Gracias Toma tú también Aunque no me caes muy bien, ¿eh? Deja de llamarme, niña Necesitamos un caldero sí, ¿qué para hierro? Acá hay hierro Voy A picar Sí, a picar, a picar, a picar Ay, que no, son muy grandes Y se meten en mi camino y no puedo Chiquito, le faltan años para crecer. ¿Y vos que haces mirándonos? Ayudanos. Mira, esta espadota querés? no es de bebé. Métete conmigo. Ahora. Pero mira, mira qué espadita más chiquitito tiene el bebé. Mira, mira cómo qué... pega de espada. Mira cómo... ah, En lo que buscamos la, la esmeralda podemos. Sí, que se vaya cocinando. vale me acabo de dar cuenta de que necesito carbón. ¿Quiere bueno, ca... ¡Acá acá, y acá, y acá. No, ¡Que yo no llego! ¿Quién es el bebé? Más chiquito del mundo es Basta, deja de meterte no. con ella Soy el bebé más peleón del mundo Ahí está, ahí está, pará Ahí estoy agarrando cosas, yo agarré cuatro Muy bien, muy bien En serio, ¿eh? ¿Por qué lo trajimos con nosotras? No, no, no lo entiendo por qué, me estoy arrepintiendo. Sí, yo también, ¿eh? Porque Creo que... soy el mejor compañero de aventuras ¿Vos decís? Estoy muy solo en la aldea Sí, ya veo No, con los otros y aldeanos no son de hablar mucho, ¿no? No, solo me en el delivery a casa ¡Mi ¡Me ¡Me estoy ahogando! ¡No, no te ahogues! ¡No te ahogues! ¿Está bien? Que el agua está muy alta Como hagas un chiste, te mato Que no, no voy a hacer un chiste Porque pasaría por encima tuyo ¡No puede ser! Esto nos va a llevar la vida Me estoy haciendo agujeros, a ver si encuentro Y lo pero... que yo digo es, aquí el grandullón ¿Por qué nunca bajó esta cueva a buscar esmeralda? Es verdad, porque es Porque me, cuando... me da miedo a la oscuridad y los murciélagos ¡En serio! ¡Por... Pero por tu amigo ta... gato tampoco lo hiciste No me lo creo ¡He soy una bebé. Mira. ¿En serio? Está aquí, mira. Pero creo que solo hay una. Solo necesitamos una, ¿verdad? Sí, solo se necesita una. Ah, ¡Te Ok, vamos, tenemos que subir. Soy, el que bebé hacerlo. es más valiente que tú. Paren, hay que agarrar esto antes de irnos. ¿Cuántos de hierro Paren, hay? hay? ¿No se ha fundido nada o lo has quitado? No, no, no, yo lo quité. Eh, ya tengo un caldero. Ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Alguien me da bloques? Toma. Gracias. ¡Se le ha quedado el bebé! ¡No, no se le no, ha quedado el bebé! ¡El bebé no, se le no, ha quedado bloques! ¡Déjala Venga, te doy no lo que toma. Ahí tienes. Por bueno, esto no me basta. Me voy a quedar encerrado aquí. Y mi amigo. Vale. Va. Que te, te doy más Bueno, pará, tenemos que poner el caldero Pero para eso acá tengo que agarrar agua en el balde A ver, chocolate, te dejamos a vos a hacer la poción Que sos el que más sabe Sí, soy un sabio Ok, vamos a, a tu casa ¿Qué hay que hacer? ¿Poner las cosas adentro del caldero? Sí Ay, hay un si aldeano en tu casa Sí, me trae el delivery Yo me encargo del aldeano Yo me encargo del aldeano ¡No! ¡No! ¡Yo que encargo que no, del aldeano! ¡No! ¡No! ¡No! Es que, ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Toma, te doy los ingredientes y vos hacelo Acá, esto Ajá. Esto, la esmeralda, se la tenés que dar vos No sé si se la quiero dar Pero ¿Sí? es que va a ser la poción ¿Quieres volver a ser grande o no? Sí, pero pero no me caes viento Y vos tenés la leche, así que ya está Solo sí. hay que poner las cosas ahí todo el caldero. ¡Aquí está! Aquí aquí mi está mi poción! ¡Quiero volver a ser grande! ¡Dame! ¡Dame, dame, la, dame la poción! Posición. Niñita, creo que el gato la necesita más que vos ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡No quiere ir! No. ¿Chiquitita para siempre? Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión